Hola amigos, bienvenidos, en esta ocasión les vamos a hablar de los costos de vivienda y nuestra experiencia en Kamloops Para hacer un breve contexto de lo que vamos a estar hablando vamos a especificar lo que es la zona de vivienda en Kamloops Kamloops al ser una zona pequeña pues el costo de vivienda es mucho más económico. Ya sea que solamente vengas por tu cuenta o que vengas con familia, los costos van a variar. Veamos algunos ejemplos. Analicemos cómo es que está compuesto Canloops. Empecemos con cuántos restaurantes hay en esta zona. Los restaurantes que tenemos son los siguientes. ¿Qué hay acerca de los cafés? De repente un buen cafecito va a ser necesario para alguna tardecita, alguna plática con los amigos, con la familia. Los cafés que tenemos son los siguientes. Estos son los cafés que tenemos dentro de Campos. ¿Qué hay acerca de los bares? Zonas de entretenimiento. Los bares son los siguientes. Tenemos que son estos aquí. ¿Qué hay acerca de los supermercados o tiendas de autoservicio? Las tiendas de autoservicio que tenemos en Kamloops son las que vemos en la zona. ¿Qué hay cerca de los parques donde puedes ir a jugar con tus hijos? En la zona de Kamloops son los siguientes, son cuatro parquecitos. Una de las cosas más importantes para las familias es cuántas escuelas hay y en dónde están. Estas son las escuelas que tenemos dentro de la zona de Kamloops. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Algunos ejemplos: Dufferin Elementary School, Pacific Way Elementary, Aberdeen Elementary School, School District 73, eh, Kamloops Secondary School y Sahali Junior Secondary School. Si de pronto te quieres ir de shopping, ¿cuántas tiendas hay? Estas serían las tiendas que tenemos dentro de la zona de Carlos? ¿Qué hay acerca de la zona de entretenimiento, cines y museos? Estos son los cines y museos que tenemos para la ciudad. ¿Qué hay acerca de los bancos, en dónde vas a hacer tus transacciones financieras? Podemos ver que la mayoría de los bancos se encuentra dentro de la zona céntrica de cambios. Para todo esto de alguna manera vas viendo en dónde se encuentran todos los servicios concentrados. La mayoría destacan el centro de Kamloops y la parte norte de la ciudad. ¿Cuál sería la mejor zona para vivir dentro de Kamloops? ¿Cuál es la que les recomendamos? Bajo nuestra experiencia, lo que podríamos hacer es recomendarles la página de score la página que estamos usando para hacer este video, y poder evaluar cuál es la mejor zona que queda dentro de la parte cercana al transporte, que es una, una zona caminable y que está cercana a los servicios. En el mapa que les vamos a mostrar, van a ver claramente cuál es la mejor zona para vivir dentro de Camus. Este es el mapa, donde podemos ver en la parte superior izquierda, la calificación que este página le da a la zona de vivienda donde naranja es 25 y verde es 100 la parte intermedia aproximadamente sería que es el 50 sería amarillo podemos notar claramente que en la parte norte de Canloops y North Shore está eh, rankeada como una muy buena zona para vivir y de igual manera la zona céntrica de la ciudad así como una sección de Lower Sahara. Definitivamente estar en zona verde bajo esta página va a ser muy recomendado, ya que vas a tener la garantía de que va a ser una zona caminable, va a ser una zona que vas a tener servicios muy cercanos y vas a tener fácil acceso al eh, transporte público. Si no estás dentro de esta zona, lo más probable es que vas a depender de algún carro para poder hacer tus actividades de manera cotidiana y rutinaria. Vamos un pequeño zoom. Dentro de esta parte, si te das cuenta, hay ciertas zonas. por ejemplo, si vivieses en esta sección, dependerías mucho del carro. Aquí, conforme más te acerques al área verde, ya no vas a depender del carro. Y observamos todo, que aquí es una zona amarilla, naranja. La parte de arriba, completamente dependencia del carro y cero servicios. En la parte norte de Camblux, es donde está muy bien rankeado. Como te vas a la parte izquierda, lo que es Brooklyn pues ya es dependencia completa de un automóvil propio. También aquí en la parte de arriba, es pues dependencia completa del carro. En esta zona, de alguna manera tienes algunos servicios, pero esto ya es muy lejano. Y este es el mapa que te va a ayudar en definitiva a poder ver cuál es la mejor zona. Si te das cuenta, en la parte de hasta abajo, en la zona de Aberdeen, Justamente también no tenemos nada de servicio si no es una zona camin caminable y dependencia completa de un automóvil. Esta zona de Aberdeen depende completamente de un carro, tiene pocas rutas, pero de alguna manera muy pocos servicios. ¿no? Todo, inclusive la zona de, de Oper Sahale podrás encontrar muy buenos precios de este lado, casas muy bonitas también, igual que el centro, pero a mejor precio. La desventaja es que hay más eh, zonas en las que vas a tener que estar caminando y moverte bajo tu propia cuenta. Ahora hagamos un escaneo de cuál es el costo aproximado de las viviendas. Para eso estoy ocupando Marketplace de Facebook. Me gusta y lo voy a poner como ejemplo, ya que nos va a poder ayudar a tener un mapa concentrado de los costos y las... Vamos a colocar un filtro de máximo de $1,500 dólares al mes. $650 dólares. Dos camas, un baño. 550 dólares. Una cama, un baño. 1200 fits. 1450. Dos camas, un baño. 1190 a 2020. De 0 a 2 cuartos. Uno dos baños. 950. Un estudio con un baño. 1,300, dos camas, un baño, 650 al mes, una cama, un baño, 380 al mes, una cama, un baño, 1,425, una cama, un baño, 725, una cama, un baño. Cuando vemos que dice dos camas y realmente estamos buscando una, lo más probable es que se trate de una casa donde están rentando más de dos personas esto es muy normal algunos estudiantes suelen compartir su habitación pero para el caso de las familias que es algo que nos interesa saber es vamos a quitarle el filtro del precio y vamos a colocar que tengan más de dos cuartos le quitamos el precio de 1500 como mínimo y le vamos a colocar que tengan más de dos cuartos los precios que observamos son los siguientes: 650 dólares, 2.203 cuartos un baño, 1.702 cuartos un baño, 1.703 cuartos un baño y medio, el mismo que tenemos y habíamos visto anteriormente, 3.700. Cuatro camas, dos baños. 2.000, dos, dos camas, dos baños. 1.450, dos camas, un baño. 1.700, dos camas, un baño. 1.300, dos camas, un baño. 2.400, tres camas, dos baños. 1.700, dos camas, un baño. $1,795, dos camas, dos baños. $2,500, 3 camas, dos baños. Como puedes darte cuenta, va a variar el rango de precios. Podrás encontrar algo muy económico, pero también algo muy caro, algo muy cercano a los servicios o algo muy lejano. Realmente es una variación y es cosa de buscarle, ya que si bien ahorita estamos viendo algunos precios y dependiendo la zona, no va a ser lo mismo que yo busque en diciembre, en enero, en febrero, va a depender mucho. Si ustedes nos preguntan, ¿cuáles son los transportes y las rutas que pasan en Kamloops? Bueno, pues les recomendamos esta página donde van a poder visualizar las rutas que pasan a través de las diferentes zonas de Kamloops. Una es bicitransit.com en el apartado de Kamloops y Esquerolan Maps. Aquí podrás poder ver a detalle cuáles son las rutas que existen dentro de toda la zona de Kamloops. Ruta 3, 14, 2, 1, etc. Todas las vas a poder visualizar dentro de este mapita de Aberdeen hacia Thomson Rivers University. Ver qué tanto nos toma y hacer un recorrido de esta zona hacia Thompson Rivers University. En carro nos tomaríamos 6 minutos con 4 kilómetros, 7 minutos con 5.1 kilómetros. En autobús nos tomaríamos 20 minutos tomando la Ruta 5. Caminando, nos haríamos 46 minutos. Estaríamos haciendo un decreme, una bajada de 215 metros. En bicicleta, estaríamos tardándonos 12 minutos con 4 kilómetros. North Shore, 9 minutos, 8 y 10. En transporte público, 36 minutos, 22 minutos, 39 minutos, 49 minutos. Caminando sería una hora 18, una hora 20. Aquí vemos la zona, que estaría de completamente plana y volveríamos a estar subiendo para todos en En bicicleta nos estaríamos haciendo 39 minutos y 35 minutos. Como puedes observar, va a depender mucho en dónde quieras vivir. Las distancias pueden ser engañosas. Kamloops se distingue por ser aparentemente pequeño, pero en territorio es bastante extenso. ¿Dependes de un carro? Dependiendo de tus necesidades. Si quieres comodidad, en definitiva, es recomendar un carro. Pero, caso contrario, el transporte público te va a poder llevar a todas partes como lo puedes ver en el mapa siempre y cuando te atiendas a los horarios para ello te recomiendo descargues la aplicación de Transit la aplicación se mira de esta manera Transit, esta de aquí y esta te va a poder ayudar a encontrar en qué momento salen los autobuses y puedas estar ahí a tiempo. El transporte tanto en Kamloops, en Vancouver, suele ser muy puntual. Como ya lo menciona Axel, es una ciudad pequeña comparada con Vancouver. Sin embargo, es una ciudad que tiene todos los servicios como cine, centro comercial, cafeterías, restaurantes. Eh servicio de transporte, supermercados y todo esto hace que la vida ahí sea un poquito cómoda. Eh, la desventaja es que a veces hay que contar pues, con un carro o, o pedir un taxi cuando se va a comprar bastantes cosas porque si sí, quedan las distancias en el Google Maps no se ven tan lejanas, pero sí están un poquito lejos. Hablando de la residencia de True, yo vivía, en, ahora conocida como North Tower, hay diferentes modalidades para rentar una habitación, eh, se puede rentar una habitación completamente sola, es como un departamento para una sola persona, pero esos eh, hasta donde tengo entendido porque nosotros quisimos rentar ese, además de que es un poquito más caro, está arriba de los $1,300 me parece, hay que hacer una fila de espera con un año de anticipación. Algunas personas dicen que si pagas todo en una sola exhibición te lo pueden facilitar, pero no tenemos eh, información cierta si es verdad o no. La otra es una, un departamento que se comparte con otra persona, es decir, que dos personas viven ahí. Ese es un poquito más barato que el de, la, el de una sola habitación y ahí es donde nosotros decidimos rentar. Bueno, yo vivía en uno que compartía con una persona más y sí se pagaba como mil, mil cien dólares. La tercera opción es un departamento donde cada cuatro personas, tiene todos los servicios y la única desventaja es que hay que saber elegir como que vienen las personas con las que se va a compartir porque a veces con una más es un poco complicado y con tres más es quizás un poco más complicado. Todos los departamentos incluyen eh, pues el baño, microondas, refrigerador, congelador, eh, una mesa, sillas para, para las personas que viven ahí y las recámaras pues, incluyen televisión, la, la cama, un pequeño closet y mm, servicio de internet. Bueno, el servicio de internet está en toda la escuela, ¿no? La cocina eh, y el centro de lavado es compartido, sin embargo eh, el centro de lavado hay que pagarlo. Se comparte con todo el edificio pero tiene un costo. Cuando yo ocupaba el centro de lavado pagaba $2.50 por lavar ropa y otros $2.50 por secar la ropa. Se paga por carga y lo puedes utilizar solamente que hay que estar como monitoreando los horarios porque hay veces que no hay no hay espacio para poder lavar, están todas las lavadoras ocupadas. Y pues la cocina eh, no están en todos los pisos, solamente hay, me pare, no recuerdo muy bien, pero solamente hay en determinados pisos y pues también hay que estar checando, normalmente no están tan ocupadas, pero, pero sí están un poquito sucias después del mediodía porque mucha gente llega a cocinar, muchos estudiantes cocinan ahí porque pues esta es como que una de las desventajas o ventaja de que y nosotros necesitamos cocinarnos porque no nos incluye nada, ¿no? solamente se paga la renta de vivienda. También tiene, también tiene un gym, pero la verdad no está nada... Se ve bonito porque tiene una vista muy padre hacia las montañas, pero no todos los aparatos están en buenas condiciones. Entonces la mayoría de los estudiantes paga un gym que está dentro de la universidad. El costo por mes creo que son 20 dólares y pues sí está bien, está amplio porque es el gimnasio de la universidad y por ser estudiante pues nos hacen una rebaja, ¿no? o sea, si sí cuesta para el público en general 30 dólares, para el estudiante 20 dólares y en la matrícula pues ya nos incluye o nos cobran el costo para entrar a la alberca para entrar a la alberca pues es prácticamente gratuito porque ya lo cobraron dentro de la matrícula y ahí puedes entrar a como una zona de agua termal, a una sauna y al baño este de vapor. Esta opción nosotros la escogimos porque quedaba muy cerca de la escuela y como nosotros llegamos en septiembre Pensamos en que iba a llegar el invierno, que pues era eh, nuestro primer acercamiento hacia la universidad a un invierno con nevada y pues no sabíamos cómo iba a estar la situación, entonces nosotros elegimos vivir allí en Truth, bueno yo. Y fue muy acertado porque cuando era nevada, eh, había nevada y todo, pues me quedaba muy cerca, o sea no tenía que estar esperando levantarme más temprano para poder tomar el bus, para poder tomar el bus y pues ya no perdía más tiempo, entonces yo podía dormir hasta las 7 y media cuando mi clase empezaba a las 8, prepararme y todo porque ya estaba súper cerquita, o sea, solo salía del edificio, caminaba como 4 o 5 minutos y ya estaba en el salón. Entonces esa era una de las grandes ventajas, sin embargo mis amistades que vivían en un homestay ellos sí tenían que prepararse casi casi con una hora de anticipación, estar checando el horario del bus, que qué hora pasaba, si no se atrasaba o se adelantaba y pues en el invierno era todo un caos con, con el servicio. A veces, no siempre, pero muchas ocasiones pues sí se veían con retrasos porque eh, no había como... porque obviamente por las nevadas pues toman mayores precauciones. El vivir en la residencia está padre para las personas que buscan una vida independiente en la que no requieran llegar a cierto horario o hacer lo que otras personas les digan o cuidar ciertas cosas. Porque aquí es completamente independiente, nosotros nos hacemos cargo de nuestra limpieza en nuestro cuarto, en el área en común, de nuestras comidas, si hay que ir a hacer supermercado, eh, pues el horario de la escuela, comidas, desayunos, todo, es una vida completamente independiente y está padre, eso ya depende de cómo quieras vivirlo tú y todas las personas que trabajan en la residencia, en su mayoría son muy amables las chicas de recepción, eh, cuando te llega una correspondencia siempre te están avisando están muy al pendiente, es igual si en algún momento no puedes dormir porque los compañeros de arriba, del cuarto de arriba tienen fiesta o están haciendo mucho ruido, tú puedes ir, quejarte y ellos van y hacen como que eh, la revisión para que todo esté tranquilo. Sin embargo, pues siempre hay como que esos detalles, puede ser que escuches el ruido del de arriba, el de al lado, de, desde la misma persona con la que estás viviendo, de repente puede haber como que ciertos choques porque a lo mejor, eh, porque la temperatura es compartida, ¿no? Eh, con tu compañero de habitación, de... la temperatura es compartida con la persona con la que vives y pues a lo mejor esa persona está acostumbrada a tener temperaturas de 20 grados y para ti es frío o para mí es frío y entonces yo quiero 25. Entonces allí es como que una desventaja o... Ajá, es como una desventaja de ciertas cositas que pues, no, no son como nosotros esperamos. Igual con el baño, de que si sí, a lo mejor dejo chorreando agua o cosas por el estilo. ¿no? Entonces ahí sí es un reto tener muy buena comunicación con el compañero de cuarto o compañera para que pues, se lleve como que una relación muy sana. Los cuartos solamente son rentados para estudiantes, es decir, que si tú quieres venir a rentar un departamento de la residencia para tu familia, es decir, si vienes con tu esposo o y un hijo o solamente con tu esposo, eso no está permitido, son únicamente para estudiantes y solamente se puede vivir una persona por cuarto. Si tú quieres recibir de repente un invitado, tienes que avisar que va a llegar un invitado y tu invitado se tiene que registrar. Cuando Axel iba a visitarme, aunque yo rentaba el cuarto y yo tenía la llave y todo, yo tenía que avisar que él iba a estar ahí porque si mi compañera de cuarto de repente se llegaba a quejar de que Ay, hay otra persona aquí, pues ellos ya estaban avisados. Estaría muy padre que te informaras antes de, de buscar opciones, como Axel ya te menciona, puedes checarlo desde el Marketplace, pues. En la página de, de True, en la Residence, y puedes checar como que esas opciones de vivienda para que puedas venir tú solo, o con tu familia, o con, con tu pareja. También lo puedes checar en Craigslist y Zumper, esas son también unas buenas opciones. Esta sería la aplicación de Zumper: es una casita Craigslist. Para que puedas encontrar un cuarto, un basement o una casa, si es el caso, para que tengas esas opciones de precios. Si eres un estudiante solo que viene aquí a True, podrías considerar la residence o también el homestay. ¿Cuáles son las ventajas del homestay que yo considero y que platiqué en su momento con mis amigas que vivían en un homestay? La ventaja es que... La familia pues te incluye todo, ¿no? o sea, es ligeramente más económico. Hasta ese momento ellas pagaban $750 el año pasado. $750 dólares al mes les incluye todos los servicios y comidas. Y dependiendo de la familia y la relación que se tenga con ella, había veces que las invitaban a las fiestas de sus amigas o de otros familiares o inclusive hacían fiestas ellos. La otra ventaja es que hay veces en los que ellos te van a dar un raya a la universidad Dependiendo cuál sea su ruta de trabajo, si tengan otras personas que, que estén por la zona, hijos, todo La desventaja es que cuando uh, es el invierno, como ya les mencionaba Las familias no viven tan cerca de las escuelas, o sea, en el mapa se ve todo cerca y muchas de estas familias viven a las afueras de, del centro de la universidad, por lo cual dependen del bus. Y algunas veces cuando es invierno, como ya les mencionaba, pues había retrasos. Esa es una desventaja y cuando es el invierno, pues se sienten las temperaturas muy frías y están esperando el bus, pues era como muy, que muy, un poco martirizante para ellas. Pero... Ya va a depender de ti, de qué opciones, cuál sea tu presupuesto. Eh, la mayoría de ellas pues, son eh, personas que hablan el inglés y eh, pues, dicen que eso te ayuda a mejorar esa, esa, esa parte ¿no? del, del listening, del speaking con el, con el inglés. Pero también había otros compañeros que acordaron como que nada más me voy a venir a dormir y yo no quiero que me prepares comida y no quiero tener contacto, entonces ya también depende mucho de, de, de ti y de, la, y de la familia con la que estés. Hacemos el video, nuestro pequeño nos ha dado el aviso de que quiere un poquito de atención. ¿Por qué escogimos Thompson Rivers University? A nosotros nos hubiera encantado haber venido directamente a la zona de Vancouver, Burnaby, toda la parte metropolitana de Vancouver. Sin embargo, no había alguna escuela que aceptara a Ana con un bajo nivel de inglés. Si bien nosotros ya no estamos en Kamloops y Ana ya, no, ya no está estudiando Thompson, en Thompson Rivers University, en un siguiente video les hablaremos de cuánto fue lo que pagamos eh, para poder ser aceptados. Pero esa es la esencia. Nosotros venimos a Thompson Rivers University porque la escuela nos aceptó con bajo nivel de inglés y por ende, a mí me dieron la facilidad de poder tener un permiso de trabajo abierto y poder empezar a generar experiencia laboral. Como algunos de ustedes saben, fue justamente a partir de eso que yo pude generar experiencia laboral con una empresa canadiense y a partir de ello poder conseguir el BCPNP Tech Pilot, British Columbia Provincial Nominee Program, Tech Pilot, que es un programa de tecnología de la información ese nos permitió poder tener acceso a la residencia permanente actualmente estamos en proceso de Thompson Rivers University sería para todos aquellos que quieren venirse a Canadá empezar a generar experiencia laboral pero que debido a su bajo nivel de inglés no pueden alcanzar el acceso a una universidad de alguna ciudad grande como las, son de las que son de Vancouver todas ellas requieren generalmente arriba de 6.5 claro está a personas que también quieran venirse a a estudiar a, directamente a Kamloops por conocer la experiencia, ya que adem, existen muchas personas que llegan a estudiar a Thompson Rivers University y no necesariamente es porque tengan un nivel, nivel bajo de inglés. La oferta laboral, la verdad desconocemos si es alta o baja, por experiencia de compañeros sabemos que pues, es complicado encontrar una oferta laboral de una profesión o de oficina. Normalmente son trabajos de servicio, en restaurantes, cafeterías, eh, en otro tipo de cosas, hoteles, pero eh, ya va a depender mucho de, pues no sé, de la preparación, de la suerte que se tenga o de la demanda que, que estén solicitando, pero eh, consideramos que es un poquito baja comparada a la ciudad de Vancouver. Claro, siempre va a haber más oferta de trabajo en, unas, en ciudades grandes como Vancouver, en Toronto y ciudades grandes con ciudades pequeñas, por ende la oferta de trabajo tiende a ser menor en Kamloops que en Vancouver o en ciudades grandes, eso no descarta el hecho de que justamente puedas conseguir el trabajo, la verdad es que trabajo hay, lo único que te limita sería el pensamiento de no encontrar, si no te arrifas, si no te la animas, si no te avientas a dar el, el brinco, cómo lo vas a encontrar tip, y fue lo que a nosotros nos funcionó, fue que una vez que recibimos la carta de aceptación, no esperó a Axel a buscar trabajo hasta llegar aquí, sino que desde allá él empezó a buscar trabajo y ya con la oferta, ya con el permiso de trabajo aprobado, fue más sencillo que, se, que tuviera opciones de, de trabajo. Si tuviéramos la oportunidad de decir, vamos a quedarnos en Kamloops, ¿por qué sería? La verdad, yo sería de esa idea justamente que la escogeríamos, porque las casas son más económicas, quizás ahí te puedes encontrar alguna casa para de compra en costos aproximadamente de 200 a 400 mil dólares versus algo que te encuentras aquí en Metro Vancouver o toda la zona de Vancouver que aproximadamente un cuarto más o menos una, una habitación este una casa, te viene saliendo en 600, 700 entonces estamos hablando de mucho dinero si quieres comprar tu primer casa en Canadá Definitivamente el costo de vivienda es muchísimo más barato y accesible en Kamloops que aquí en Vancouver y yo considero que los costos de comida, restaurantes y todo es casi lo mismo que aquí lo único de diferente y más económico considero que es la vivienda ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ay, sí, ¿verdad <risa> mi amor? <risa> Puede que tengamos alguna sesión de respuesta a este video. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y no lo hemos comentado en este video o en videos previos, la consideraremos para hacer un nuevo video y que les podamos dar más información al respecto. De nuestra parte sería todo. Esperamos que este video sea útil para ustedes, para los que vienen y los que ya están aquí y les mandamos un fuerte abrazo.